Oye oh Siri, reiniciar iPhone. No puedo reiniciar tu iPhone, pero tú sí, mantén presionado el botón lateral, uno de los de volumen durante unos segundos, hasta que aparezca el interruptor apagar. Para volver a encender tu iPhone, vuelve a mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.